que se le haya diagnosticado una, una embolia de pulmón o una trombosis en, en la pierna el clínico debe estar alerta porque dependiendo de la edad y del, y del sexo si es hombre o es mujer pues debería de sospechar el que haya debajo de todo este proceso un tumor para eso hay una serie de, de características. El, el clínico, el médico, que es el responsable de que lo lleva, eh, tiene una responsabilidad a la hora de decidir qué pruebas tiene o no tiene que hacer, porque es algo que no debe hacerse todo el mundo, pero es, existe una probabilidad, un porcentaje de pacientes que sí acaban desarrollando un tumor y es muy importante estarlo a tiempo. Lo que se ha visto en los, en los trabajos que se ha publicado hasta el momento es que el, el, los cánceres más frecuentes son los lo que se presentan en los pacientes que tienen trombos igual que la población general solo que la, la prevalencia la probabilidad de que lo desarrolle es más alto en los varones el más frecuente es el, el pulmón y el gastrointestinal el colon eh, que es el habitual y la mujer si sí varía un poquito más y suele ser la mama o, o bien el colon o el ovario o el pulmón ¿De acuerdo? pero bueno, sí que es cierto que lo importante sobre todo con el, el el trabajo que, que publicamos ahora eh, próximamente es que dependiendo de la edad y del sexo la probabilidad que tenga el paciente de desarrollar un evento eh, neoplásico en, en los dos años de seguimiento es alta con lo cual hay que tener un índice de sospecha alto el hombre tiene más, más probabilidad de desarrollar una neoplasia oculta que la mujer y la edad si lo dividimos, si la estratificamos entre grupos que serían menos de 50 años entre 50 y 70 y más de 70 bueno sabemos ya por todos los registros que lo, los pacientes cuanta más edad más probabilidad tienen de desarrollar un tumor y lo que sí sabemos que más de 70 años tienen, tienen más probabilidad y por lo tanto hay que estar un poquito más alerta. O sea, ser, ser varón y tener una edad avanzada implica más riesgo que ser una mujer de edad intermedia. El tromboembólico parece que protege o que la probabilidad que tiene el paciente de desarrollar eh, un evento es menor, pues, siempre que ese evento haya sido hace tiempo. Ahora, bien, si el paciente tiene un evento trombombólico, tiene un trombo y al poco tiempo desarrolla otro trombo realizando tratamiento anticoagulante, entonces sí hay que sospecharlo porque la probabilidad de que haya una neoplasia es mucho más alta.